Mucha gente piensa que para ganar dinero en línea necesitas crear infoproductos, hacer lanzamientos, tener una comunidad, hacer videos en YouTube o que tienes que pasarte día y noche hablando con personas en las redes sociales o a través de WhatsApp para hacer ventas. La realidad es que no tienes que hacer nada de eso. Hay un modelo de negocios que literalmente puedes empezar desde hoy y estar ganando dinero mañana mismo. Y ese es el marketing de afiliados. Tengo 21 años viviendo 100% del marketing de afiliados y he promovido productos de nichos que ni siquiera te puedes imaginar. De hecho, yo he promovido y he podido generar millones de dólares a través del Internet sin crear infoproductos, sin hacer lanzamientos, sin tener seguidores, sin hacer videos, sin tener comunidades, sin que nadie me conozca. Es el mismo modelo de negocios que me ha permitido ser platino de Clickbank por pasar el medio millón de dólares al año a través de su red por más de 10 millones años seguidos o de ser el acreedor del premio del club de dos comas por pasar el millón de dólares al año con solo uno de mis embudos tres veces seguidas y ser el primer hispano en recibir el premio del club 24 de digistore en apenas meses de haber ingresado y hoy estoy súper, súper emocionado porque me encuentro en un hotel 5 estrellas en Monacaste, Costa Rica, en el evento platino de Clickbank, de la red de afiliados más grande del mundo, en donde solamente asisten los top, los élites, los mejores afiliados del mundo. Personas que están teniendo increíbles, increíbles resultados con su negocio. Personas que están haciendo el verdadero marketing de afiliados de la manera correcta y no lo que muchos llamados gurúes que ni siquiera lo están haciendo o están tratando de enseñarte. Ahora, detrás de, de estas puertas se encuentran los mejores. Personas que están generando más de 7, 8 cifras al año comprobados con su negocio, promoviendo productos como afiliado, sin necesidad de crear embudos de ventas bonitos o sistemas complicados. De hecho, no necesitas crear embudos de ventas para promover como afiliado. Con una simple lander y una simple estrategia, es más que suficiente para ganar cantidades ridículas de dinero a través de este modelo de negocios. ¿Y cómo lo sé? Porque yo mismo lo estoy haciendo. Si quieres aprender como tú también puedes hacer lo mismo, te quiero invitar a un entrenamiento totalmente gratis en donde te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Créeme, te va a volar la cabeza. Así que dale click en algún lugar de esta página para que te registres a este entrenamiento totalmente gratis ahora mismo y nos vemos en el otro lado. Chao, chao.